Estimado colega, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo con motivo del Día del Notario por parte de los integrantes de la Junta Ejecutiva de la Delegación La Plata y sus consejeros del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Agradecemos a su vez a todos los colegas que participan de la Delegación con su tiempo y dedicación. Esperamos que pronto podamos festejar como solíamos hacerlo y deseamos seguir estando al servicio de la comunidad, honrando nuestra profesión. A todos ustedes les envío un gran saludo, un fuerte abrazo y un beso a la distancia y felicidades en este día. Muchas gracias.